Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul el interno Paul Ray Félix, luego de recibir dos puñaladas a mano de otro recluso en un hecho ocurrido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, estábamos en la celda y, y una persona estaba armado allá y por la espalda me atacó y me apoyó me, me, me aquí me apoyó aquí.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 ¿Por qué tú estás detenido? Me acusan de una atraco. Según los detalles ofrecidos, el incidente ocurrió en horas de la tarde de ayer martes. Para NTN, su Yermi de la Cruz.